El binomio de Newton y el triángulo de Pascal Recordamos algunos productos notables que nos resultan difíciles Por ejemplo, el cuadrado de una suma Recordamos que era el primer miembro al cuadrado Dos veces el primero por el segundo más el segundo miembro al cuadrado Cuando lo que aparecía era una resta ...era exactamente igual, nada más que alternaban los signos positivo y negativo. La relación entre el binomio de Newton y el triángulo de Pascal... ...nos va a permitir, conociendo el triángulo, calcular potencias mucho más elevadas que simplemente cuadrados. Podremos calcular A más B al cubo, A menos B a la cuarta... ...en general A más o menos B elevado a cualquier potencia que imaginemos. Recordamos la construcción del triángulo... Cada fila se iba construyendo, sumando en cada miembro los dos que tenía encima. También sabemos que estos miembros de cada fila tienen una relación directa con los números combinatorios y el triángulo de Pascal se puede escribir también con ellos. Bien, vamos a ver cómo funciona de una manera práctica. Vamos a ver cómo salen los coeficientes del triángulo de Pascal en estos binomios. Por ejemplo, vamos a trabajar primero uno que ya conocemos, a más b al cuadrado. Como aquí tenemos un cuadrado, lo que tendremos que hacer es fijarnos en la segunda fila del triángulo de Pascal, ¿de acuerdo? Los coeficientes de esa fila son el 1, el 2 y el 1. Ahora empezamos con el primer sumando elevado a. A todo el exponente y el segundo estaría elevado a 0, que sería, sabemos que esto después se va a convertir en 1. Seguimos sumando y ponemos el segundo coeficiente y ahora esta A que está al cuadrado baja a 1 y la B sube 1, de 0 a 1. Entonces nos queda 2 a b. y por último está el último coeficiente y la A baja de exponente desde 1 al 0, que se convertirá en un 1 después, y la B sube desde 1 a 2, es decir, el primero va bajando y el segundo va subiendo. Y nos queda A cuadrado, porque 1 por A cuadrado es lo mismo que A cuadrado, 2A por B más B cuadrado. ¿de acuerdo? Vamos a probarlo ahora, por ejemplo, con A más B elevado al cubo. Si queremos eh, hacer esta, este binomio, pues tenemos que fijarnos en la fila 3 del triángulo. Y pondríamos los coeficientes, el 1, el 3, el 3 y otro 1. Ahora hacemos 1 por a al cubo por b elevado a 0, que no lo voy a poner porque sería un 1, más 3. La a pasa del 3 al 2 por a al cuadrado por b elevado a 1, que es lo mismo que b. Ahora 3. La a cuadrado pasa a una a elevado a 1 y la b pasa del 1 al cuadrado. Y por último tendríamos el último coeficiente multiplicado por a elevado a 0, que no lo pongo que es 1, por b elevado al cubo. ¿Lo veis? De esta manera funcionaría. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, x menos 2 al cubo. Ponemos los coeficientes que salen del triángulo, igual que antes, y ahora después veremos los signos. Tendremos x al cubo por 2 elevado a 0, que no lo pongo. Luego tendríamos, al 3 le acompañaría x al cuadrado por 2 elevado a 1. Al siguiente 3 le acompañaría la x que baja 1 y el 2 que sube 1 y sube al cuadrado. Y al 1 le acompañaría ninguna x porque pasa a ser 0 el exponente y el 2 que sube al cubo. Y aquí pasamos un signo más, un signo menos, un signo más y un signo menos. Y así se desarrollaría este cubo. Y nos quedaría x al cubo menos 3 por 2 que son 6x al cuadrado más 3 por 2 al cuadrado que son 4, 12x menos 2 al cubo que son 8. Así quedaría este cubo. Thank you.